Mm hmm. I used love. Está bajo custodia de los robots. Necesitamos ayuda llamando a Megaman. Estamos llamando a Megaman. ¡Por favor, ayúdanos! Parece que el Dr. Willy y sus secuaces nos atacan de nuevo. Y pensar que solíamos trabajar juntos. Tenemos que detenerlo. Bien, allí estaré de inmediato. Sí, allí estaremos. Ey, espera, ¿a dónde crees llevar? ¿No ¿Voy contigo? No, claro que no, muñeca. No quiero a ninguna chica robot interponiéndose en mi camino, ¿de acuerdo? Más no, si bien quieres decir que ninguna chica robot te supere Olvídalo, Roll, es demasiado peligroso Entramos en acción, Rush Sí, sí, sí, sí ¡Oh, oh! No olvides tus latas de energía, Mega Man Gracias, Edith Ahora salgamos de aquí Cúrate, Mega Man. Los robots del Dr. Willy se apoderan de la torre de control. Mega Man necesitará mi ayuda, quiéralo o no. Los hombres son todos iguales. Aún los robots. ¡Espera, Doc! ¡Vamos a toda velocidad! El bombardero azul, mira Odio a ese Mega Man Siempre lo arruina todo Atención a todos los robots ¡Destruyen a Mega Man! Prueba esto a ver si te queda Una talla perfecta ¿Te importaría si tomó esto prestado? ¡No! Ahora tienes mi arma. ¿Por qué no podemos detener a ese fastidio azul? ¿eh? Doctor Willy, debería instalar más chiche en el cerebro de su robot, ¿no cree? Ahora tendré que reconstruir a Tom Haré explotar en mil pedazos a Mega Man. Yo debo destruir a Megaman! Él es mi hermano. lo destruiré con mis manos. Recuerda que yo te construí, Protoman. Y debes obedecerme únicamente a mí. Tiene razón, Doctor Willy. Le obedeceré, pero cuando yo quiera. ¿Por qué no implantaría algunos chips de humildad en este chico? Veamos qué tan efectivos son tus poderes contra mí, mega idiota. Soy tan bueno, quizá mucho mejor que tú, Protoman. ¡Eso lo veremos ahora! ¡No, oh, no! ¡Eso no lo harás! muchachón. ¿no? No. ¡Con placer, ¡Beis! ¡Solo perdido de mi ¡Ah! ¡Ah! ah. Oh, he Mega Man está aplastado como un pétalo de rosa debajo de una tonelada de acero. Stay tuned. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. Todo es culpa del Dr. Light por haber inventado esos robots Todo es mi culpa, Doctor Light, en verdad yo nunca debí Megaman hacía aquello para lo que está programado, para salvar vidas Oh, debí darle algunas latas más de energía ¿Se recuperará pronto? No lo sé, Roll pero haremos todo lo que se pueda. Es mi padre y yo soy su hijo. ¿Qué es lo que está diciendo, Doctor Light? Su cerebro eléctrico debe estar haciendo cortocircuito y está soñando con su pasado. ¡Qué bien recuerdo! El Doctor Willy era mi asistente entonces. Acabo de terminar mi primer robot prototipo. Si funciona, Doctor Willy será el primero de muchos. ¡Sí! ¡Un mundo de robots! Juntos podemos crear cientos de robots industriales y domésticos, robots de construcción, robots mineros, robots marinos y todos para ayudar a la humanidad. Ahora es el gran momento. ¡Está funcionando, doctor! Algo debe estar mal. ¡Oh, wow! Tente, te ordeno que te detengas. No obedeces. Debe haber algún problema con su sistema computarizado de guía. Tendremos que reconstruir este prototipo. Pero yo programé el sistema, Dr. Glyde. Tiene que ser otra cosa. No estoy seguro que sean los sistemas de guía. ...debemos destruir esos planos y comenzar de nuevo. Sí, por supuesto, Dr. Light. Tiene razón, como siempre. Yo mismo destruiré los planos. Justo lo que buscaba. Piensa destruir mi trabajo. Pero no si lo puedo evitar. ¿Qué hace usted con esos planos, Doctor Willy? Usted debía destruirlos. ¡Nunca! <risa> ¡Usted tiene celos de mi genio! Probablemente usted saboteó el sistema de guías para llevarse todo el crédito. Pero ahora es mi turno de estar en el escenario, Dr. Light. ¡Doctor Willy, regrese! ¡Usted no puede usar esos planos! ¡Son peligrosos! Google de mí, que se rían, nadie sabe lo genial que soy, aun cuando niño los otros nunca me comprendieron, ni siquiera tuve juguetes como los otros chicos. Pero ahora construiré todos los juguetes que quiera, juguetes robots, y yo los controlaré. Los humanos son imperfectos, los robots son muy superiores. Haré que los robots supervisen a la humanidad, bajo mi mandato. Tres meses después, finalmente he solucionado los problemas, le llamaré Rock. Mi nuevo robot prototipo, y ahora, veamos si funciona. Hola, mi nombre es Rock, ¿tú quién eres? Soy el Dr. Light, yo te construí. ¿Eres mi padre? De alguna manera, lo soy. Mm. Mm. Luzco como un humano. Sí, y te programé para que sientas como humano. Mm. Eso me gusta. Este robot para que se encargue de las labores domésticas Ella es Roll Es preciosa Sí, y puedes pensar en ella mm. como tu hermanita oh. Hola, soy Rock, tu hermano Y yo soy Roll Somos una gran familia Y ustedes dos me ayudarán mientras creo todo un nuevo mundo Este es Codman, un robot leñador Y este es Goldsman, un robot de construcción tiene una fuerza enorme, y este puede congelar cualquier cosa con su rayo rompehielo. Solo piensa en todas las cosas que pueden hacer para ayudar a la humanidad. Sí, pero es tarde y hora de que ustedes robots jóvenes vayan a la cama. Los tres robots están en la habitación contigua. Estarán muy bien como los primeros en mi ejército. Doctor Willy, ¿pero qué hace usted aquí? Va arreglando una vieja. Cuenta, doctor. ¿Me llevarán estos robots, Doctor Light? No, si sí puedo evitarlo. <risa> ¡Deténganlo! ¡Son mis robots! ¡No, Doctor Light! ¡Me obedecerán a mí! ¡Decemos, Doctor Willy. ¿Los reprogramó? ¡Se detendré yo misma! ¡Llévalos a mi laboratorio! ¡Suelte usted a Rocky Roll! Oh, creo que no! Serán un complemento perfecto a mi colección de robots. Y yo no intentaría hacer nada, Doctor Light. Si lo hace, Iceman lo congelará. Iceman, muéstrale al Doctor Light. Y si trata de seguirme... ...Codman le mostrará lo que puede hacer. Sí, lo sé. Pero para qué querría el Dr. William Rock Roll? ¿Y qué van a hacerles? ¡Rock! ¡Mega, Mega! ¡Rock back! ¡Mexicos! ¡Woohoo! We now return to Mega Man. The ¿Te gusta mi nueva fortaleza, Rock? Ahora podré tomar a todos los buenos robots que el Dr. Lai construye y los reprogramaré para que se vuelvan contra la humanidad. Pero eso no es correcto. Oh, vaya, dice que no es correcto. Soy un científico malo. ¿Deberías estar feliz? Somos hermanos y fuimos construidos con los mismos planos. Permite que el doctor Willy te reprograme para que controlemos juntos la humanidad. De ninguna manera eso nunca. Un jaloncito aquí y una tajadita acá y te sentirás diferente acerca de esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Detenga doctor cabeza rota! ¡Soy doctor Willy! universo, amigo. Será un placer recablearte. ¡Alto! ¡Deténgase! ¿Y por qué debería detenerme, ah? ¿eh? Hágalo si quiere vivir. Mi papá también construyó robots superguerreros y ellos vienen en camino para reorganizar su fea anatomía. Son máquinas malas. Los robots no pueden mentir. Debe estar diciendo la verdad. ¿Pero por qué? No sabía acerca de estos otros robots. ¿Hay alguna forma de detenerlos? Claro que sí, yo les mostraré. ¡Suéltenlo! Gracias, doctor. Ahora dime cómo detener a estos robots, Rock. Sencillo, primero atrapa a uno de estos de esta forma. Luego lo lanza así. ¡Más! ¿Ves? Siempre funciona. ¡Nos engañó! ¡Pero los robots no pueden mentir! Creo que nos quedamos más de lo que debíamos. ¡Salgamos de aquí! ¡Rotoman, sácame de aquí! ¡Ahora, detenlos. ¡Sostente fuerte, Roll! Dice que te escapara ah, Relájese doctor, atraparemos a de constante tornillos. Entonces estará de nuestro lado. Estás enfadado. Tuve que mentir para alejarme. Esta vez no, Rock. Salvaste tu vida y la de tu hermana. Fueron tus emociones humanas. Eso permitió que escaparas. Pero todavía hay un problema grave. El Dr. Willy y Protoman regresarán y solo hay una manera para detenerlos. ¿Y cuál es, padre? Tendré que reconstruirte en un gran robot guerrero. Es la única solución. Te haré tan fuerte y poderoso como Protoman. Y con tu conciencia y autodeterminación tendrás ventaja. ¡Maravilloso! ¡Mi hermano, un guerrero! ¡Mmm! Sí. más grandiosa de mi carrera, y yo lo llamaré... ¡Megaman! ¡Megaman! ¿Suena bien? Pero también eres mi hijo, Rock, y tengo una sorpresa para ti. ¿Mm? Este es Ross, será tu compañero canino, y también tu transporte. ¿Mm? ¡Wow! ¡Ya basta! Deja, ¡Deja! de lamer! Veamos qué puedes hacer. Como puedes ver, tienes una cantidad ilimitada de vehículos en los que se puede transformar. Sí, es toda una pieza de ferretería. Eres un buen chico. Les suministro estas galletas de baterías para energía. ¡Ja, <risa> Nosotros dos seremos un buen equipo Ah, ah, nosotros tres Ay, hey, escuchen, mis transistores robots sienten que algo viene Mientras el Dr. Light se reconstruía, hice un poco de trabajo en mí misma Oh, creo que aún necesito unos cuantos ajustes pero ahora puedo ayudarte cuando entres a la batalla, Megaman. No, de ninguna manera, imposible. Estás por fuera, hermana. Haremos un gran equipo, solo tú, yo y los Megaman. Megaman, Megaman, Megaman. Megaman, Megaman, Megaman. Mega Despierta. Doctor Light, Roll, Rush. Oh, está <risa> bien. Justo lo arregló, Doctor Light. Estuvimos preocupados por ti, Mega. Debo regresar al aeropuerto y detener al Dr. Willy y a Proton Man. ¿Y de mí qué? Eh? Hmm, ahora súbete aquí. He aprendido que no escuchas cuando te digo que te quedes quieta, así que te tendré en donde pueda vigilarte. Espera, en este momento Eddie te trae una dosis doble. Mm. Mm. Mm. Oh. Gracias, Eddie. Vámonos. El rostro aparecerá por toda la ciudad. <ríe> Yo tengo el control ahora. Nada podrá detenerme. Ahora, este es el momento para que el alcalde de la ciudad se rinda. ¿Ah? No. Uh. ¡No! ¿Cómo se recuperó, Mega Man? Uh. ¡Tienes mis armas! <Susurra> poder del hielo Cargaré de él. ¿A dónde fue? de lucha han terminado Protomante. te llevaré de regreso al laboratorio del doctor light y te reprogramará para que seas bueno oh. oh, mega man lo hizo de nuevo pero ese fastidio azul no nos ha visto por última vez mis robots ya casi han terminado de reparar el aeropuerto señor alcalde la ciudad le felicita a megaman por un trabajo bien hecho el crédito es para todos nosotros. ¿Hasta para mí? Hasta para ti, Rolf. Y para mi fiel perro, Robot ah. Rush. ¡Búscalo, Rush! Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Algunas veces no estoy seguro que el cableado de los circuitos de Rush es correcto. <risa> ¡Buen chico! <risa>